quiero presentar a Paco Vinagre, el autor del libro Libertad Emocional. Bienvenido Paco, te doy una corta eh, introducción, muchísimas gracias por estar en este espacio, de verdad, nos hemos disfrutado muchísimo, tu libro ha sido muy muy enriquecedor, te damos las gracias además por estar aquí, como le decía Edgar, me la puso muy elevada para este espacio que ya cumple un año y medio, de lunes a viernes, y hemos leído varios libros y, y este último ayer cerramos con el tuyo. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad. Pues es un placer eh, que me hayáis invitado, un gusto estar eh, aquí con vosotros y vamos, un orgullo que hayáis elegido mi libro para, para leer y e incluso me ha dicho Edgar que habéis hecho los ejercicios que están propuestos en él. Así que la verdad que <ríe> un gusto. Muchísimas gracias Paco. Sí, aquí hacemos lectura, hacemos meditación y la receta... Y varios ejercicios que están en el libro eh, los hemos compartido. Y también la página web, porque la página web, la verdad, es, eh, es llena de información y, y de ejercicios que la gente puede usar para, para enriquecer y, y hacer más, digamos, que fue, continuar con su proceso. Así que muchísimas gracias. Aquí no sé quién se quiere lanzar de primero o de primera con las preguntas, porque a lo largo del libro, pues, hubo muchas eh, reflexiones y preguntas. Así que... O no sé si quieras contarnos algo, como quieras. Este espacio pues es tuyo. A, a vuestra disposición para resolver dudas o comentar. Porque en el fondo sí, el libro tiene pues muchas posibilidades. No no es solo la versión que yo cuento, sino que con toda esa información cada uno puede organizar su, su manera de ver las cosas. Y casi sería el objetivo, ¿no? que Simplemente dar información, abrir otras posibilidades y cada uno que, que encuentre su camino. Yo quiero hacer una pregunta, Jimé, para Paco, no del tema en sí, porque yo tomé el curso, tuve la suerte de tomar el curso con Paco el año pasado y terminó este año sobre libertad emocional. Entonces, to tomamos muchos puntos sobre el libro y e hice muchas preguntas, pero mi pregunta va que eh, este es un material muy rico para todos ¿no? y yo pienso que también sería muy profundo y fundamental para la gente joven. ¿Hay alguna posibilidad de que este libro o quizás material al respecto se pueda diseminar entre las escuelas o institutos donde hay gente joven que pueda aprovechar esto y aprenda, aprender desde una temprana edad a liberarse de esas emociones estancadas que en muchas ocasiones tienen prisioneros? ¿Hay alguna posibilidad o has pensado algo al respecto? Pues... Eh... Aquí en España es un poco complicado. Bien, todo este mundo así del de trabajo con las emociones, sobre todo para entrar en, en colegios o institutos, pues necesitas tener contactos eh, porque yo lo he intentado, he llegado a dar charlas en algunos colegios, bien, pero luego no se produce como el ambiente necesario ¿no? para que llegue a desarrollarse un proyecto completo. El que más avanzado es un compañero que tenemos en Ecuador que ha sido capaz de entrar en contacto con las autoridades educativas en Ecuador y entonces eh, está desarrollando un proyecto en el que va presentando en los colegios un taller pequeño para los profesores y alumnos para que luego ellos vayan introduciendo estas herramientas en clase, Bien, empezando por las más simples, la receta... Eh, técnicas de liberación básicas, bien, eh, pero también se ha encontrado con que al final o tienes un apoyo constante de esas autoridades o los profesores ya están sobre sobrecargados ¿no? con todo lo que tienen que hacer en un curso y entonces añadir otro elemento más es, es inabordable para ellos, les tendrían que hacer el hueco para, para que se pueda dar. ¿no? Entonces es complicado eh, ahora, por ejemplo, estamos nosotros eh, preparando un, unos talleres, una serie de talleres para chavales en un instituto para hacer en la hora de tutoría que tienen. Pero son 50 minutos y entonces, pues nada, tenemos que acoplar ahí todas las herramientas y lo que estamos intentando es hacer un taller de, de cinco sesiones para que se vayan viendo cuáles son los efectos cuando, cuando trabajas más a fondo. Y a partir de ahí, pues lo mismo ya se puede. Utilizar eso como presentación para hacer algo más, más profundo. Pero aún así es, es complicado, porque además si lo vas a llevar a, a colegios, pues entonces tienes que hacer una formación de las personas que tienen que entregar esa información después. O sea que ya es pensar lo grande. ¿no? Claro, claro. Bueno, yo aquí tengo la suerte de enseñar en, en un college, en una universidad internacional, pequeña, privada. donde Justamente la, la dueña es colombiana. Y este, bueno, voy a proponer a ver si podemos poner tu libro ahí como material también. <ríe> Perfecto, yo encantado. encantado. Dale, dale, gracias. Ya, te seguiré comentando al respecto. Bueno, Jiménez, si yo, hay alguna ah, otra pregunta. Muy buena tu pregunta, Edgar, porque finalmente es para lograr el, el gran cambio a futuro, pues toca empezar con los jóvenes y los niños. Pero finalmente, mientras que esos niños son, están en esas etapas, pues dependen en gran parte de su modelo y sus mentores, que son sus padres. Y ahí digamos que es la combinación entre escuela y casa, eh, porque finalmente, digamos, desde el trabajo que decías que sé que es difícil, porque finalmente todo el tema de, de introspección, mirar hacia adentro, pues eh, yo siempre digo es de valientes, es, es, es de valientes enfrentarte a, a ver tu oscuridad si le queremos poner un nombre, reconocerla además y fuera de eso luego lanzarte a tratar de sanarla. Eh, entonces digamos hacer ese trabajo con los, con, los, con los profesores, con los maestros, pero ese paso de llegar hacia los padres en ese mismo instante, ¿no? porque no, no desde afuera sino, sino hacer como de alguna manera... Un programa que los involucre y te lo digo porque yo lo manejo a nivel deportivo en el tenis y lo manejo a través de la respiración funcional y alto rendimiento y he descubierto que finalmente nos toca involucrar a los papás porque o ellos, los chicos se van a la casa a hablarle a los papás y los papás están como que no tengo ni idea. Y fuera de eso, desde no tengo ni idea, puedo ser curioso y preguntar o puedo inmediatamente decir qué es esto que me estás trayendo. Entonces es como ese trabajo que, que es todo un reto. Yo creo que las personas que nos hemos lanzado a, a primero a sanar y luego a compartir, eh, pues ese es el gran reto, ¿no? Hacer, empezar a juntar las partes para, para que crean y entiendan que, pues, que realmente vale la pena al final la transformación. Le has tocado un punto clave que es, o hay un adulto con, con importancia para el chico, o la chica que le valore eso nuevo que está haciendo, esa nueva información o al final pues solo los, los poquitos que por ellos mismos se den cuenta de que tiene un beneficio, pues solo esos van a seguir un poquito adelante con, con ese tema. no Los demás normalmente se van a quedar en lo que me acepten mis, mis adultos, no es lo que yo voy a valorar y voy a intentar incorporar. Entonces... O, ¿O se hace ese trabajo de incorporar a los profesores, a, a los padres, para que le den valor a, a estas nuevas técnicas, a este enfoque, o, o es difícil, es difícil? Sí, así es. Pregunta alguien. Bueno, yo quería decirle a él que, que ha sido un placer eh, enorme leer el libro con Jimena y con todos. Yo Trabajo en, en, en, yo soy coach educativa y trabajo con todo el área educativa. Y me parece súper tu libro para introducirlo a los padres y, y en los colegios. Pero pues quisiera saber qué posibilidad tú ves a, a nivel de profesorado. Pues si sí, es muy difícil también porque considero que los padres y los profesores tienen que trabajar en la misma dirección porque si no... no no se puede ayudar a los niños. Claro, exactamente. Eh, para mí el, el, la dificultad está en que sea el propio sistema educativo, bien, si lo queremos hacer al grande, el propio sistema educativo, el que realmente empiece a, a darle importancia a la educación como personas de los chicos. Por encima de eh, lo que son los currículum académicos, de información que tienen que tener. Si, si no ponemos primero ahí la, la carga de importancia, al final todo se diluye y volvemos a lo mismo que lo importante son los exámenes, el contenido que estás dando y te olvidas de eso, de, de habilitar unas horas, de estar recordando durante un tiempo a esos profesores que esas horas están para trabajar con los chavales. Pero también ahí lo que se van a encontrar los profesores es que cuando empiezan a hacer un trabajo emocional se remueve todo y también se remueven ellos mismos. O sea que ahí también estás en, en el problema de, de esa valentía que decía Ximena de enfrentarte a tus propias emociones, a, a tus propias sensaciones cuando empiezan los niños que van a atender además a contarte cosas. Y claro, lo que se vive en las familias es de todo tipo. Cuando los ves ahí sentados, pues parece que todo está bien, pero luego cuando empiezan a contar, lo mismo, te llevas las manos a la cabeza de lo que puede pasar. ¿no? Entonces, eh, la integración de todo esto es un poco complicado porque también requeriría una formación un poco más profunda eh, para, los, para los educadores o integrar una nueva figura que fuese el educador emocional ¿no? dentro de, del sistema. Entonces, podría ser más sencillo hacerlo por la parte de privada, que no requiere tanta, tanto movimiento, ¿no? De, porque en la parte pública implicas a muchísimas, muchísimas personas. Pero yo creo que es el, el camino en el que poco a poco estamos avanzando. ¿eh? Estamos dándonos cuenta de que esa parte es fundamental, e incluso simplemente por temas eh, de números. Es, eh, si tú empiezas a enseñarles cómo trabajar su parte emocional a los chicos, al final ves que rinden mucho más, entienden mucho más, son más rápidos en hacer sus deberes, en entender toda la materia que tengan que manejar, sacan mejores resultados en los exámenes y además están más felices. O sea que hasta por números objetivamente siempre es mucho mejor trabajar de esta manera. Así. Y Paco, una de las... Eh, digamos que el libro la verdad me encantó. Eh, porque casi que explica de la manera más sencilla posible lo que finalmente lo que en la espiritualidad la gente le puede dar un poco más de susto meterse a, a tratar de entender, pero es el tema de, de la emoción, de sentir, de sentir, es un llamado constante a sentir, sentir, y precisamente los seres humanos hemos sido educados para no sentir, entonces esa es el primer gran, la gran, primera gran barrera digamos que podemos encontrar, es Finalmente, porque desde pequeño nos dicen, como yo muchas veces digo, parece que eso no le dolió, parece que eso se le quita, eh, no llores que, que, que no vale la pena, etc. ¿Cómo empezar a, a, a trabajar esa parte de permitirnos sentir en, en, en, los, en los chicos finalmente? Porque pues uno ya es una decisión racional, <ríe> me voy a lanzar a, a, a vivir de, con, de, menos desde la razón y un poco más desde la emoción para poder explorarla. Pues eso mismo estoy viviendo yo ahora. Tengo una niña de dos años y, por ejemplo, su madre pues intenta calmarla eh, utilizando alguna de las técnicas que se nombran en el libro. ¿no? Por ejemplo, el tapping utilizado con las cosas que le gusta hacer a ella. Pues saltar en los charcos, y eh, en los columpios, en el tobogán, y en todas esas cosas. Al final, cuando se las nombras, estás provocando esas reacciones emocionales positivas. Y se va viendo el cambio. Y luego te sorprendes que de repente la ves a ella haciéndoselo a un muñeco, a un juguete. ¿Bien? O sea que va integrando el proceso. Si nosotros vamos añadiendo esas herramientas eh, como algo habitual, pues al final los niños van copiando lo que ven. ¿Mm? Y esa es la manera más simple de que ellos lo, lo integren. A partir de ahí el, el único tema es recordárselo. Recordarles que tienen esa capacidad, que lo pueden hacer y tampoco agobiarnos nosotros porque ellos también tienen un crecimiento y lo van a ir integrando a poquito. bien Y también ellos traen mucha información que tienen que resolver. Entonces nosotros tenemos que ser muy pacientes porque somos los que le han plegado esa información a esos niños lo que ellos estén haciendo y nos mueva es nuestro problema y ahí es, somos nosotros los que tenemos que aplicar la, las técnicas. ¿no? El niño en el fondo nos está haciendo el espejo, lo que pasa es que es muy complicado porque nos hace un espejo muy, muy, muy bueno y a veces nos descontrola. Entonces tenemos que estar atentos para apuntarnos esas, esas situaciones y darle las gracias a nuestros hijos ¿no? por por descubrirnos eso que tenemos que, que sanar y darnos la oportunidad para hacerlo. Pero si lo vamos haciendo así, de una manera natural, al final ellos van entrando y van integrando así, ese proceso pues muy suavemente. Vale, gracias. ¿Quién se va a lanzar a hacer pregunta? Es que estaba pensando, estaba haciendo una cosa, hay una tarea que tengo que hacer y que se me, que se me olvidó, la. ¿te acuerdas del ejercicio que teníamos que Guardar una palabra que es la que nos sirve para calmarnos y cuando estamos bajo estrés y todo y, y se me olvidó la palabra. Entonces tengo que volver a esas páginas y volver a hacer el ejercicio. Por eso es que no he dicho nada, me da esta pena. La del anclaje. La del anclaje, exactamente. Sí, tengo que volverla a hacer porque dije, yo no me acuerdo ese día qué palabra escogí. Cuando él ha querido buscar ahí cuál era era estrella era no me acuerdo entonces pues quedó mal hecho el hacerlo. anclaje eso quiere decir no paco que quedó mal hecho el anclaje me quedó faltando <risa> algo pero tu libro espectacular espectacular eh, inclusive con Edgar fue lo hablamos porque él ya me había hablado de lo tuyo antes de de meter aquí a entrar al grupo y cuando hubo la oportunidad, yo fui una de las que le dije le dije, Edgar, recomienda ese libro porque es espectacular. Así que te quiero no sabía que eras tan joven increíble que pues me, me encanta, el material es espectacular así que te quiero felicitar en este momento Muchísimas gracias No, no tan joven, 48 años ya o sea que <ríe> vale, vale, perfecto eh, a ver Relativo a lo de las, las palabras, el anclaje, eh, creo que en el libro están las dos herramientas. Está el anclaje positivo, que es como asociar una palabra a esa vivencia emocional, positiva, muy potente que tuviste. Y luego está también, creo, la programación eh, subconsciente. ¿Bien? En la programación subconsciente lo que haces es asociar una palabra a la respuesta de relajación del propio cuerpo. Entonces tendrías dos palabras diferentes. Y no habría problema, lo vuelves a repetir y ya está. Se han podido hacer bien las dos, la programación o ¿no? el anclaje. Lo que pasa es que si te olvidas de, del estímulo, pues está claro que, que no se va a activar cuando tú quieras. Bien, entonces nada, repetir y ningún problema. De hecho, si se repiten más de una vez, pues se van haciendo más, más potentes. Así es, Paco. Bueno, y es que aquí lo hacíamos dentro de la sesión, ¿no? Entonces es una hora, a veces me, terminamos extendiéndonos un poco más. Pero yo les explicaba que también, por ejemplo, dentro de Tony Robbins, pues el mismo proceso dura, qué sé yo, dos, tres horas. Entonces, finalmente, dentro de ese trabajo, como dices, hay que seguir activando el estímulo ya que cada uno por su cuenta siga trabajando esa, esa, esa emoción anclada, ligada a esa palabra y, y en nuestra rutina diaria, cada vez que tiene uno un espacio, trabajarla para que finalmente eso se haga más fuerte dentro del dentro del subconsciente y ya sin, simplemente es que uno se dice la palabra y, y, y, y todo surge. Eso es. También recordad que, que tenéis los enlaces a la web eh, y en la web tenéis un vídeo en el que os, os guío haciendo el anclaje y también hay audios para hacer la, la programación de la psicoanalgesia con eh, la programación de la palabra para la liberación o sea que tenéis los recursos también en la web Gracias, gracias Yo pregunto Paco ¿Por qué has terminado? ¿Por qué este, este es tu camino? Pues al final es como que la vida te va llevando no eh, llega un momento en que se te juntan las piezas y, y aparece algo como muy claro es, interiormente lo estás llamando conscientemente no lo, no lo tienes tan claro pero las piezas se colocan hasta que llega el momento en el que casi dices a ver, tiene que ser por aquí no y, y ese es el yo creo más o menos el recorrido que hice está claro que todo está influenciado pues por mis padres que están relacionados también con el mundo de la psicología la educación y pues todo, todo suma yo hice el recorrido justo por el camino contrario todo el tema racional y llega un momento en que, que haces el enlace de, de las dos piezas. Y, y también yo creo que ese recorrido por el mundo racional eh, te permite hacer un enlace de una manera diferente. Que por lo menos para mí es como más, más coherente. Cuando viniendo del mundo de la informática ves que los ordenadores... Tú puedes crear programas que simulan el funcionamiento de tu cerebro y encaja también incluso la parte emocional... Pues entonces ya puedes enfrentar ese mundo de las emociones desde otro punto, ¿no? Desde un punto de mucha más confianza, de decir, esto no es magia ni, ni es que me vuelvo loco, sino que tiene sus reglas, y si yo sé cuáles son sus reglas, pues puedo aplicar luego las soluciones. Y, y con esa base y esa confianza, luego compruebas que funciona, que funciona bien. Y claro, pues a partir de ahí ya es. Como que tienes el campo abierto, ¿no? Para para seguir desarrollándote. Sí, vale, gracias. Alguien, no puedo creer que ustedes han leído, se, no hemos leído el libro y les hemos dicho que tengan preguntas y no tengan nada. Salgan del, del Yo. salgan Yo. de la sorpresa, por favor. Yo. Estamos en show, estamos en show, Jimena. o sea, demasiada sorpresa. O sea, es, es la emoción, no lo puedo creer. Respiren profundo, exhalen larguito, que eso es el shock, se les quita con un par de buenas unas cuantas buenas exhaladas. Dale, Nora. O, o con el tapping, con el tapping. O con el tapping. <risa> Elena, yo quiero sí, sí, sí. Hola. Paco, un gusto. Eh, en este grupo somos muy privilegiados de contar con personas, pues aparte de Jimena, personas este, pues que, que nos aportan muchísimo. Y yo estoy encantada de, de también descubrir que eres una persona joven. Eh, observo que hiciste un gran trabajo de investigación mientras se estaba leyendo el libro. Yo pues estaba relacionando con antiguos libros, conocimientos, investigaciones. Tengo la maestría en desarrollo humano y créeme que para mí ha sido un bálsamo todo esto, pero en la vida real. Eh, estoy viviendo situaciones muy contrastantes, entonces mi pregunta va más enfocada en cómo, cómo podrías tú sugerir a una persona que, que por un lado está viviendo logros y que está disfrutando de situaciones pues, fuera de lo normal, como uh -huh. mi hijo y yo, que está presente aquí, mi hijo, en, en el grupo. Acabamos de regresar de un viaje padrísimo. Estuvimos en Dubái, estuvimos en la expo. Este, por cierto, el, el, el pabellón de España nos encantó y todos los pabellones a los que acudimos eh, fue un, algo alucinante. Entonces, el hecho de regresar a casa y el mismo día que yo, a tres horas de haber llegado de, del aeropuerto, recibo una noticia que la verdad que es algo fuerte. Eh, hace tiempo, a, nosotros perdimos a, a mi hermana de 21 años en manos de una persona drogada que le quitó la vida, que no la conocía. Entonces, se le dio una sentencia de 40 años a esa persona y desde agosto nos avisaron que esa persona podría salir en libertad con 20 años, entonces con la mitad de su sentencia. Eh, en este caminar, pues, vivimos mucho la compasión, vivimos mucho el estado de hermoso. Siento yo que en lo personal es, es algo complicadísimo. Eh, hay... hay de, de emociones a emociones estoy uh -huh. trabajando con esto, sobre todo con la aceptación este te puedo decir que mi corazón ahorita está en duelo porque se ha removido todo todo, todo, todo lo de hace 20 años cómo sucedieron los hechos y cómo esa persona puede estar en la misma ciudad que estoy, que está mi familia uh -huh. eh, pues Así, como si nada, es, es algo fuerte y, y mi pregunta va enfocada en cómo lo, lo vivirías o qué, qué, me, qué me dirías, aparte de trabajar sí. con la compasión, con la aceptación y, y pues seguir adelante con mi proyecto de vida. A ver, el libro es eh, como la primera parte del seminario de libertad emocional. Bien, el seminario lo tenéis en la web, son 10 vídeos de dos horas y en la primera parte pues tocamos los temas que se explican en el libro. Hay una segunda parte que sobre todo son cuatro vídeos que es la parte práctica y dentro de la parte práctica hay un vídeo dedicado a los duelos. Bien, aquí entramos en un tema delicado porque hasta que no lo vives tú realmente te lo cuentan y no te lo crees. bien. Las cosas que suceden en nuestra vida no son cosas que están desconectadas. Al final, eh, nuestra manera de ver el mundo, de sentir el mundo, atrae determinados elementos en nuestra vida y no a otros. Eh, si no vamos realizando duelos, es decir, vamos sintiendo y permitiendo que se liberen determinadas emociones, se nos vuelven a repetir los mismos problemas al cabo de un tiempo. Entonces, las soluciones que hemos encontrado racionalmente de intentar no pensar en las cosas que nos hacen daño o intentar racionalizarla buscándoles un sentido, todo eso nos ayuda a que las emociones no estén activas continuamente y no estar sufriendo, pero no están realizando cambios en nuestros patrones, en esa energía o, o en esa emocionalidad que te lleva a repetir el mismo tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, ahora mismo te estás dando cuenta que con esa noticia el duelo por tu hermana no estaba realizado, no estaba hecho. Y ese duelo incluía el miedo a que vuelva a pasar. La misma situación. ¿Bien? Entonces, yo lo que te recomendaría sería que hicieses el duelo completo. En, en la web está el vídeo con el procedimiento completo, lo puedes seguir. ¿Bien? Si necesitas ayuda, por supuesto, que, que estaré disponible para ti, ¿bien? Y es al hacer ese duelo es cuando tú logras generar los cambios internos que te llevan a sentir calma incluso estando esa persona, ¿bien? Y eso no lo puedes llegar a, a sentir como cierto hasta que no lo realizas tú, ¿bien? Porque nosotros interpretamos toda la realidad con respecto a las emociones que sentimos. Luego, si yo pienso en esa persona y lo que siento es peligro o siento rabia e intento controlarme, en el fondo eh, las emociones están atrayendo determinados tipos de situación, ¿vale? Tengo que lograr soltarlas para llegar al estado de calma. Cuando llego al estado de calma hay un, hay un cambio radical. Ya no tengo que aceptar lo que pasó, sino que siento que lo que pasó... Está bien. No representa ningún daño para mí. Y cuando estoy en ese estado, la gente a mi alrededor también está calmada. ¿Bien? Suena un poco espiritual, un poco esotérico, pero al final es eh, el funcionamiento de los seres vivos. Los seres vivos nos leemos los unos a los otros. El lenguaje no verbal es la información más importante en la comunicación emocional. Bien. Entonces, una cosa es lo que se dice en palabras y otra cosa es el gesto de la persona. Pues eso es tan sutil que incluso a, a mucha distancia te atrae una persona o te repele una persona. Bien. Si nosotros hacemos esos cambios internos, al llegar a ese estado de paz, nosotros no somos amenaza para nadie. Y entonces cambia radicalmente toda la, eh, toda la relación que tenemos con los que nos rodean. Bien. No sé si me acabo de explicar así a fondo. Sí, sí, sí. De hecho, hay un trabajo que necesito hacer eh, de duelo para poder sí. soltar eh, toda esa situación y, y pues, llevar mi vida de manera sana. Pues te animo a realizarlo porque luego los cambios son muy grandes. Claro que sí. Estoy dispuesta y, y, y es algo que, que quiero, que necesito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Nora, a ti por compartir. Ay, gracias, gracias por eh. Edgar. Fue muy amable con lo que nos está regalando. Yo tengo una inquietud y me devuelvo a la palabra para anclar. A mí uh -huh. también a veces se me olvida la palabra. Tengo que hacer un esfuerzo. Por recordar cuál era entonces yo digo si se me está olvidando no he hecho bien la tarea pero yo quisiera como un tips como algo rápido que uno pueda buscar esa palabra y que como que no la olvide porque cuando hablaron de la palabra yo a mí se me vinieron a la cabeza 80 palabras pero decidirme por cuál era, yo saqué la lista y yo decía, esta, pero esta no, pero esta sí, pero esta no. Y escogí una. Y a veces se me olvida, entonces tampoco era eso. Gracias. Yo recomiendo utilizar una palabra que sea positiva para ti, pero que utilices bastante. Bien, como si fuese una coletilla. Si, por ejemplo, dicen mucho, mi hijo, pues eso puede ser. Porque... Va a disparar una emoción positiva y siempre está bien que, que se te disparen emociones positivas durante el día. Bien. Otra cosa para que no se te olvide es utilizarla mucho. Cuanto más la utilices, pues para el cerebro es más fácil recuperarla. Entonces, una vez que la anclas, pues te dedicas a jugar con ella todo lo que puedas durante el día, comprobando el efecto y, y cómo se transforman ¿no? esas emociones que te alteran, cómo se suavizan o cómo desaparecen. Así que con, con esos dos elementos yo creo que, que ya te puedes poder resolver el problema, ¿no? Hoy fue una super ayuda porque realmente yo estaba buscando como una palabra bonita. Y en mi sí. lenguaje normal no siempre utilizo esa palabra, sino que me gusta más como estar tomando el pelo. Entonces voy a buscarla es, desde ese punto de vista, que me, que me haga sacar la sonrisa de siempre. Perfecto. Gracias. Y yo me tomo el atrevimiento de agregar una cosa más, y es que eh, a veces se nos olvida que a lo largo del día podemos tener diferentes momentos de sufrimiento, como le podemos decir nosotros acá. O sea que a veces no tenemos que guardar esa palabra para una cosa extraordinaria, pues algún día que me pase algo terrible y que me sienta realmente, o sea, no tenemos que estar, y perdón la expresión Paco, porque aquí la conocen bien, no tenemos que estar en la inmunda para utilizar la palabra, sino a lo largo del día puede haber varios momentos en los que podemos sacar esa palabra para volver a salir de ese estado en el que hemos entrado por cualquier circunstancia. Entonces, lo vuelvo y repito, es que a veces se nos olvida que a lo largo del día tenemos pequeños momentos de sufrimiento o de alteración o de perturbación y se nos han hecho tan normales que pues eh, no pasa nada. Es precisamente para esos que más los podemos usar. Sí, sí, perfecto. Incluso ya ni, ni, ni pequeños momentos. O sea, si tú quieres mantener un estado de, de alegría, de chispa, Bien, pues lo puedes util ir utilizando como si fuese un mantra. Cada cierto tiempo vas diciendo tu palabra, se va activando y vas manteniendo un estado diferente no que te dura eh, durante el día. Así es, Chava. ¿Ibas a hacer pregunta Sí. No, eh, ahorita lo que hablaba eh, Jormen, yo por ejemplo utilicé eso para la, para la palabra clave. Primero, pues yo lo coloqué en varias partes de la casa. Y segundo, yo utilizo mucho la aceptación. Yo, pues para el, el proceso que yo estoy viviendo, que estuve viviendo y que continúo tratando de mejorar, es el aceptar que todo pasa por una razón y que si yo me preocupo no me preocupo igual, pues, o sea yo no voy a hacer nada para cambiar eso no quiere decir que no me importe pero utilizo mucho la palabra o la frase, eso es lo que hay entonces como es una palabra como es una frase que yo utilizo tanto en el momento que, que se me viene a la mente el estado de aceptación y pienso, eso es lo que hay yo ya sé que esa es mi palabra para para yo concentrarme pues esa, esa palabra gatillo, esa palabra que me mueve, que hablaba, por ejemplo, Nora. Entonces, eh, eso es lo que yo siempre utilizo como cuando viene ese, esa situación o ese momento en que rememoro el pasado y, y estoy reciclando o en el momento que vivo una situación que, que me descontrola. Uh -huh. Entonces, pues eso era pues como lo que quería aportar, que, que el colocar esa palabra en varias partes de la casa uh -huh. es, es muy importante y que no necesita ser una palabra. O sea, por ejemplo, a mí me, me sirve ese, eso es lo que hay. Y entonces uh -huh. entramos en ese ámbito de la aceptación de que, bueno, si eso está pasando es porque porque yo necesito aprender algo, porque necesito soltar algo, porque necesito aceptar que yo no tengo el control. O sea, ese, para mí ese, eso es lo que hay, implica muchas cosas. Implica que yo no tengo el control, implica que yo tengo dejar, que dejar que las cosas pasen, implica aceptar que hay un poder superior, una divinidad, que es el man que manda. Entonces, pues... Eh, será lo que quería aportar. Perfecto. Tal cual lo dices, no tiene por qué ser una palabra, puede ser una frase o lo que sea que, que te provoca ese estado de bienestar que te saca de ese, esa preocupación, ese bucle interno. Entonces, si esa frase te coloca ahí, perfecto, está haciendo su papel. Y sobre todo, como sal como. como... Pienso que es también como salir de ese victimismo, porque muchas veces uh -huh. es ese centrado en mi ego de, de todos me hacen, pero, pero, pero entonces yo qué estoy aportando a eso, o sea, qué en realidad estoy haciendo para que todas esas situaciones que tengo alrededor no me afecten. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Uh -huh. Así es. Eh, yo quería preguntar en la en la parte del capítulo de las enfermedades y la parte psicosomática, eh, como uh -huh. que entendí bien eh, la parte de uh, teórica y todo eso, pero en el momento de hacerlo en lo personal se me complica. ¿Tendrías tú algún tip o alguna manera de de cómo trabajar identificando las enfermedades que tenemos? con la parte emocional, como que me pongo a, yo a buscar, a rascar un poquito, pero sigo sin identificar eh, qué es la parte emocional que lo genera, ya en el aspecto personal, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, ahí también te remito al, al seminario, también hay un vídeo específico de la parte práctica, de cómo encontrar esas situaciones emocionales que me llevan al conflicto. Repaso un poquito. Aquí la clave es... Una vez que diagnosticas, le pones un nombre, el nombre médico al conflicto, puedes ir al diccionario a buscar cuál es la parte emocional que provoca esos síntomas. Una vez lo encuentras, lo que tienes que hacer es intentar rastrear con tu mente, intentar encontrar la situación que fue inesperada, dramática, no te sentiste entendida por nadie y no había solución al problema. Bien, en un lapso de hasta dos años antes de que apareciesen los síntomas. Eso suele ser para enfermedades así un poco importantes. ¿vale? Por ejemplo, si tengo una calentura en el labio puede ser el día anterior. Que me hayan dicho algo, que yo haya dicho algo que me provoque rabia y entonces se me forma la calentura rápidamente. ¿Vale? pues en, en el vídeo te dan otras herramientas para eh, intentar encontrar esas situaciones porque a veces como que no te vienen directamente a la mente los recuerdos. Y entonces pues tienes un cuestionario, también tienes la posibilidad de, dependiendo de sucesos del pasado que sean conflictivos, pues puedes hacer cálculos matemáticos simples como para ver cuándo se está repitiendo, cuándo se ha creado un patrón temporal que se repite en mi vida. Y entonces puedo encontrar situaciones anteriores. Y también eh, está lo que se llama la línea del tiempo, que es eh, un ejercicio para permitir que el subconsciente vuelque la información de una manera diferente. Entonces harías con un bolígrafo una línea y entonces irías recorriendo los ojos cerrados la línea para ver cuándo te cambian las sensaciones del cuerpo y ahí luego te resulta más fácil recuperar el recuerdo. Y, y con respecto pues a lo que expresaba él de, de cómo eh, incluir eso en el sistema educativo, eh, pues yo, yo laboré en Colombia como docente Cena y, por ejemplo, eh, una, algo que, que pues cuento en esa experiencia es que eh, los docentes de los colegios pues tienen ya, o sea, se sabe que la educación tiene está como muy obsoleta la metodología y también eh, ellos como tal se volvieron supremamente mecánicos entonces la modalidad de enseñanza cena es más a que el, el aprendiz sea el constructor de su de su conocimiento yo no soy un guía no una persona que lo guía y entonces eh, yo intenté encontrar con una compañera como una serie como de seminarios para enseñar un poquito cómo eh, eh, otros sistemas de evaluación eh, técnicas de evaluación o sea para para trabajar y con los profesores eso es un cuento porque ellos dicen nunca tienen tiempo sí eso es un rollo en, en esa parte realmente sí, no se sí. que, que entrar desde arriba desde la parte del ministerio sí con una muy buena palanca para que se para que se, se de, o sea ya tengo como obligada pero sí es es en ese en ese sentido sí es Sí es muy difícil y, ah, no, y a, a los instructores SENA no nos quedan en los colegios porque como en Colombia, el, el, el SENA eh, entró a los colegios públicos como un programa media técnica, o sea que los estudiantes pueden salir con una formación técnica desde eh, él empiezan a estudiar más o menos entre décimo y décimo y, y el último año, once. Entonces, eso eh, se les incrementaba pues un poco más el trabajo a los profesores porque pues también eran muchos estudiantes para un solo instructor cena. Y era por decir 200, 300 estudiantes. O sea, eso era una cosa loca. Entonces, en últimas, el docente, el colegio, le tocaba como guiar ahí las actividades. Y para ellos era el trabajo más grande y querían coger la única coger la ideal es una pela porque, porque <risa> han incrementó mi trabajo. Y bueno, y al último, era, había un, un número grandísimo de deserción O sea, era triste, pero los muchachos no terminaban los programas ¿Sí? Y luego vayamos que se pase pues, el pulpito en escena, sí. es complicado. Y, y, y en esa parte, pues, de, de lo que habla, pues, emocional, sí. Porque, pues, uno cuando, pues, yo fui docente, pues, en esa parte, luego, en el instituto privado, y cuando se trabaja como la parte emocional, claro que uno se le revuelca lo de ¿no? Y uno llega a revolcabar clase, ah, no, no, eso es más bueno. <risa> es, es bien difícil. Pero lo que decías, Paco, lo que preguntaba a Mila al principio, Paco, también, eh, sobre los cursos. Eh, sí. Ella vive en Francia, pero pues muchos de nosotros estamos en México, unos están en México, Colombia, pues eso, eh, eh, Entonces, No sé ¿cómo en se se parte puede... de España lo, lo den porque yo, de, de Barcelona, estoy a cuatro horas, seis horas en carro. Ahora mismo así. los cursos los hacemos online. Todos. Ah, ya. Eh, pero, pero, pero, pero, ¿en qué agenda tiene? O sea, para enero hay. Eh, cuando ver, inicia, pues tenemos. cosas en la plataforma. Sí, estamos acabando de grabar el curso de educador emocional. Entonces, creo que lo sacaremos para septiembre del año que viene. Un curso específico para eh, formación como educador emocional, para pues eso, tener las herramientas básicas y saber cómo trabajar un poquito mmm, de forma sutil con, con los chicos en clase y pues tener eso, herramientas para que cuando tienen sus problemas y están pues, alterados, pues enfocar de otra manera y sobre todo que ellos vayan aprendiendo cómo gestionar esa, esa parte propia. ¿no? Qué interesante, porque realmente en escena te contratan a ti, pues cuando trabajas en escena, eh, es porque tú sabes la parte práctica y porque ya vivió pues en el hacer de, la, de eso, pero en la parte emocional eso es un bonche, o sea, es una cosa, o sea, yo, yo tuve un estudiante que, que tenía, que hizo intento de suicidarse. Y, y entonces, o sea, eso es muy complicado uno tener a cargo 30 personas y, y bueno, en últimas 29 y esa una ser como, bueno, a qué horas te, te sacas un poquito aquí y bueno, a, a, eh, dedicamos un tiempito a esa muchacha que no vaya a ser la loquera más grande, pues, y, y es complicado porque ya luego te, te dicen los otros, bueno, y nosotros también existimos ¿cierto? Claro. Y, pues, es un sí. tema muy, muy complicado, mucho, mucho. Y, sí. y pues que claro, eso, si son 30 o 60 30 tienen problemas con su familia, si tienen hijos, eh, si tienen pareja, o sea, son unos, o sea, se meten en un rollo, pero grandísimo. La complejidad claro. del ser humano. ah ya me salió Ahí Ahí también hay un problema que es que el, el educador tampoco se tiene por qué transformar en un terapeuta. Es decir, cuando se empiezan a introducir estas herramientas desde, desde la base, desde pequeños, pues empiezas 3, 5, 6 años, esas herramientas sirven para que los chavales no lleguen ya a unos estados emocionales muy altos, muy intensos. Cuando ya llegan a esos estados, pues sería un poco iluso pedir que los educadores sean los que resuelvan eso. Porque eso requiere tiempo, requiere ya eh, una formación más específica para poder enfrentar determinadas reacciones o, o cómo se estructuran los conflictos internamente ¿no? y, y hacer un trabajo en profundidad. Y eso ya es cuestión de un terapeuta. Entonces, siempre cuando se introducen estos temas en, en el colegio, pues... Te encuentras ese punto de. Y, ¿Y qué hago yo con una chica o un chico que, que quiere suicidarse? ¿no? Pues es que tampoco tendría por qué ser la ortulla, ¿no? Ese, cuando se llega hasta ahí. Eh, el el, el instituto donde yo trabajé era que todas eran adultos. Eran todas las personas, muchas personas ya tenían de 18 en adelante, más que todas, ya eran personas de 25, eh, 30 años. O sea, ya eran adultos y era muy complejo porque de, la gente todavía le falta pues darse la oportunidad porque había sido sí. sí, una psicóloga y me decía, vayan del psicólogo, pues usted me cree loca a mí, entonces, o usted me cree loco. Y yo, no, no está loco ni loca, pero pues te voy a orientar. No, yo quiero hablar desconocido, yo sagra o rostro, ¿de yo qué voy a hacer. <risa> eh, pero eh, ahora usted, eh, usted tocó un tema muy importante con respecto pues, a pesar de, de, los, de los jóvenes eh, y es que pues no sé, al, se me ocurre que, que bueno que si en los colegios normalmente del Estado no dan como la entrada, yo diría que en la parte de los jardines privados sería una muy buena opción, ¿sí? Ya que muchas veces ahí como que sí les prestan más atención a, a pues, tener una mejor formación para los, para los niños ahí eh, dándoles la educación y los padres y, ah, y también hacen lo que está hablando que con Simena de lo de la escuela de padres. Eh, aunque sí, claro, de nuevo van a haber personas con muchos rollos en la cabeza, ¿cierto? Pero en última uh -huh. es que le permitan pues a su pequeño crecer para que sea un adulto y hasta para ellos mismos tener una vida mucho más tranquila.. Sí. Y ahí volvemos al punto de que los padres se tienen que implicar. Sí, de, eh, en, en quererse también como remover su, su, su parte emocional, sí, claro. Y, y, y, y, y que en el hombre pues a el machismo como decir, no, yo no estoy enfermo, eh, yo soy normal, eso está bien, ¿cierto? La enfermedad sí, es la mujer, bien. ¿cierto? En, en el fondo se tiene que enfocar eh, como lo mismo que aprendemos eh, etiqueta o normas de buena conducta, estos es son herramientas que te permiten esa buena conducta. Porque hay momentos en que si te alteras, pues aunque se, sabes que no se le puede hablar mal a las personas, te sale. Entonces, para tener esa buena conducta, esas, eh, ese comportamiento agradable con los demás, necesitas una estabilidad emocional. Y las herramientas que te dan esa estabilidad son estas otras. O sea, no es cuestión de que estés loco o no, sino dentro del de, de contexto social y de cómo nos relacionamos unos con otros, esas herramientas son las que te permiten la mejor relación con los demás. Bueno, ya sí que os tengo que ir dejando. <risa> un placer estar aquí con, con todos vosotros y poder contestar a, a vuestras preguntas. Y ya os recuerdo, un orgullo que hayáis elegido mi libro y, y que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, pues podéis mandármela. Eh, luego le, le paso el contacto a Edgar. Y nada, que... Eh, Disfrutéis mucho de la vida y que espero que el libro os, os sirva por lo menos tenga algunas herramientas que os ayuden a, a llegar a ese disfrute gracias. muchísimas gracias, gracias, gracias. Paco gracias. de verdad muchas gracias por regalarnos sí. este espacio sí. Y, sí. Uh -huh. hay nueva, recuerden que de verdad que en la página web hay de verdad muchísima información la hemos compa la compartido varias veces aprovechenla porque hay muchas cosas buenísimas Así que muchas gracias, Paco, verdad, que por acompañarnos en este espacio hoy. Mil gracias, ¿sí? gracias. gracias. gracias. Edgar. y gracias, gracias. Edgar por recomendar gracias. el libro y además por este regalo. Gracias. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Para mí fue ya nada más rápido. Le decía Jime en una de las frases de, que venía del libro, cuando decían el ejemplo de las parejas, de las fresas. Wow, le decía a Jime, para mí fue un shock porque en eso me cayó un 20 de una situación que viví justo con una pareja y por una frase que él me dijo me cambió todo, o sea, fue así como, en este caso, bueno, ya, ya aprendí, ya me tomo el tiempo. Este, le decía, para mí fue impactante porque... Con esa relación, con esa pareja, cuando terminamos, él siempre me reclamaba, es que tú siempre me tiras en tu trabajo y no sé qué, y para ti es más importante la abundancia, la riqueza y el trabajo que nosotros, ¿no? Y a partir de que terminé con él, claro, mi abundancia se fue a pique. Entonces le decía a Jimena, con ese ejemplo de las fresas, o sea, me cayó el 20 y fue de, ¡Eh! desde ahí, fue esa frase que yo, Fu, me vine para abajo. Entonces la verdad, nada más quería agradecer, me ha encantado el libro y como muchos te decían, fue, creo que un shock ver que eres tan joven. O sea, cuando hablabas tanto de los, de, del cerebro y de todo, decía, wow, este debe ser un doctor ya muy grande, Juan que nos está hablando. Entonces bueno, nada más. Muchas muchas gracias. La vez es que ha sido un honor poder detener aquí y haber leído tu libro. Gracias gracias gracias gracias Jimé, gracias Edgar y muchísimas gracias Paco. Y que siga siendo un éxito tu gracias libro y todos los programas que tienes. Todas estas mujeres están muy gracias. coquetonas y ese príncipe las dejó. ¡Ay, pincho! <risa> Claro, mudas. Sí, oh, oh, oh. y Yo agregaría que bueno. fue un privilegio poder conocerte y, y disfrutarte. Gracias. Gracias. Ahora ya sé que sí. sí. Muchas gracias. Adiós. Ya tengo que irme. Cuánto tarde? amor, Paco. Cuánto amor te día <risa> Adiós. Feliz tarde. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.